Se acabó el amor, Claudio Canija y Mariana Nanni se separaron. Fueron durante 30 años uno de los matrimonios más mediáticos y excéntricos de la Argentina. Mariana Nanni y Claudio Canija rompieron con todos los esquemas y sus vidas, junto con la de sus hijos, Siempre fue seguida por millones de personas. Más allá de eso ellos siempre se mantuvieron unidos y supieron superar más de una crisis. Sin embargo, de acuerdo a una primicia de Rodrigo Lusich, el amor entre Mariana Nannis y Claudio Paul Canige habría llegado a su fin luego de tres décadas de matrimonio. El periodista y conductor de Confrontados, el 9, de lunes a viernes a las 14.15, contó que la reina madre de las botineras se separó del ex-futbolista y hace seis meses que vive de incógnito en un departamento de dos ambientes en Puerto Madero junto a sus mediáticos hijos. Siempre según la información aportada por Lucich en las últimas horas. Nanis habría dejado su increíble mansión en Marbella, España, para recluirse con sus mellizos Charlotte y Alexander en el coqueto barrio de la ciudad de Buenos Aires. Por ahora ninguno de los vecinos de Madero aseguran haber visto a la botinera más famosa aunque sí a sus dos hijos quienes desde hace varios años en Buenos Aires país que eligieron para llevar a cabo sus carreras tras su paso por Charlotte incursionó en la actuación, el baile y hasta llegó a la pantalla grande junto a su mellizo, con quien compartió elenco en la película Bañeros 5. Además, lanzó su propia marca de zapatos y accesorios femeninos. Por su parte Alexander, el provocador hijo de Mariana y el pájaro, se inclinó por su faceta como cantante de hip hop y con varios hits consiguió trascender y hacerse conocido en el ambiente de la música. Además, el joven acaba de presentar en las redes sociales a su nueva novia, una chica rubia y con mucho glam, como él mismo dice quien al parecer se convirtió en su sombra en las últimas semanas. Mientras de los hijos se sabe mucho y hasta se hizo un reality de su vida, de Mariana y de Claudio Paul poco se sabe así como tampoco se conocen los motivos que habrían desembocado en esta aparente separación. En la última visita de la mediática al programa de Susana Jiménez. La botinera confesó haber superado infidelidades por parte de Canigia y al respecto dio a conocer su polémica receta para superar los engaños de su marido, me puse cuentas a nombre mío, me pasé plata y esas cosas. Hice negocio y él aceptó porque dijo esta se va, me va a dejar. que habrá provocado el fin de una de las parejas históricas de Argentina.